El tema de la novela La señora Dalloway es «Seguir a Clarisa Dalloway a través de un solo día en Inglaterra después de la Gran Guerra en una narrativa llena de estilo de flujo de conciencia, construida en dos pequeñas historias que Virginia Woolf habría escrito previamente. Una, La señora Dalloway en Bank Street». Y su inconclusa, el primer ministro. Hoy damos lectura a la primera. La señora Dalloway en Bond Street. Y ya damos comienzo. Espero que te guste. La señora Dalloway en Bond Street. Un cuento de Virginia Woolf. La señora daloway dijo que ella misma compraría los guantes. Al salir escuchó las campanadas del Bing Ben. Eran las once de la mañana y la nueva hora estaba tan pura como si se la hubieran ofrecido un grupo de niños en la playa. Había algo solemne en el balanceo de las campanas, en los golpes repetidos, algo incitante en el murmullo del tráfico y el arrastrar de los pies. Sin duda no todos... ...habían salido a hacer diligencias felices. Hay mucho más para decir sobre nosotros... ...que caminamos por las calles de Westminster. El Big ben ...tampoco es mucho más que unas varas de hierro... ...que se habrían consumido por el óxido... ...de no ser por el cuidado de la oficina del trabajo. Tan solo para la señora Dalloway el momento estaba pleno. Para la señora Dalloway, junio estaba puro, una niñez feliz y solo para sus hijas Justin Parry, y había resultado un sujeto agradable, débil desde luego en los tribunales flores al atardecer, el humo elevándose, el granizo de las grajas cayendo desde lo alto y cae y cae por el aire de octubre. Nada puede ocupar el lugar de la niñez. Una hoja de menta lo trae de vuelta o una taza con el borde azul. Pobres criaturas, suspiró y siguió caminando. Oh, justo en las narices del caballo pequeño diablillo. Y allí se quedaba, en el cordón de la acera, con el brazo extendido mientras Jimmy Dewitt Sonreía de oreja a oreja desde el otro lado. Una mujer encantadora desenvuelta entusiasta con el cabello demasiado blanco para esas mejillas rosadas. Así la veía Scott Parvis, caballero de la orden del baño, mientras se apresuraba a entrar en su despacho. Ella se enderezó apenas, a la espera de que pase la camioneta de Dardanal. El Big Ben dio el décimo y el onceavo campanazo. Los círculos plomizos se disolvieron en el aire. El orgullo la hacía mantenerse siempre muy erguida. Así lo había heredado, así lo había transmitido, así se había acostumbrado, con disciplina y sufrimiento. Y cómo sufría la gente, cómo sufría, pensó, recordando a la señora Foscroft. En la embajada la noche anterior, con sus joyas carcomiéndose de envidia, porque ese pobre niño había muerto y la vieja Maynor House pasó la camioneta del Tartnall, pasaría a una prima. «¡Buen día!» dijo Aghwisbred junto a la tienda de porcelana, quitándose el sombrero de forma un tanto afectada, puesto que se conocían desde niños. «¿A dónde va?» Me gusta caminar por Londres, dijo la señora Dalloway. De veras me gusta más que caminar por el campo. Nosotros acabamos de llegar, dijo a ah, Wichenbrecht. Desgraciadamente, a ver médicos. -Milly? -dijo la señora Dalloway, sintiéndose inmediata compasión. -No se siente bien -dijo a ah, Wichenbrecht. -¿Qué tal, Dick? -Muy bien -dijo Clarisa. Desde luego, pensó, siguiendo el camino, Milly tiene más o menos mi edad, cincuenta, cincuenta y dos, probablemente sea eso. El tono de aj lo había dejado claro, perfectamente claro. Querido aj, pensó la señora Dalloway, recordando con asombro, con gratitud, con emoción, lo tímido como un hermano. Preferimos morir a hablar con un hermano. Que había sido siempre. Uf. Cuando regresaba de Oxford y quizá algunos de ellos, maldita sea, no podría montar, ¿cómo entonces las mujeres podrían ocupar asientos en el Parlamento? ¿Cómo podían hacer cosas con los hombres? Porque tenemos ese profundo y extraordinario instinto, algo adentro nuestro que no podemos controlar. Inútil es intentarlo. —Y los hombres como Agh. Respetan eso sin decirlo, que es lo que a nosotras nos gusta —pensó Clarisa— en el querido Agh. Pasó bajo el arco del almirantazgo y vio al final de la calle, con los árboles delgados, la estatua blanca de la reina Victoria con ese aspecto maternal, esa amplitud, esa sencillez, siempre algo ridícula y aún tan sublime, pensó la señora Daluwey, recordando los jardines de Kessingstan y a la señora de las gafas de marco de cuerno y cómo la niñera le decía que se detuviera de inmediato y que se inclinara ante la reina. La bandera flameaba sobre el palacio. El rey y la reina habían regresado, Dick la había visto en el almuerzo días atrás, una mujer por demás agradable. —A los pobres les importa tanto —pensó Clarisa— y a los soldados. Un hombre de bronce se erigía heroico sobre su pedestal, llevaba un arma en la mano izquierda. La guerra de Sudáfrica. —Les importa —pensó la señora Dalloway caminando en dirección al palacio de Buckingham. Allí estaba, con sus cuatro esquinas bajo la plena luz del sol, inflexible sombrío. Pero era el carácter, pensó, algo innato de la raza, lo que los indios respetaban. La reina visitó hospitales, abrió comercios. La reina de Inglaterra pensó Clarisa mirando el palacio. Ya a esa hora un auto cruzaba las puertas, los soldados hacían la venia, las puertas se cerraban y Clarisa, siempre muy erguida, cruzó la calle y entró en el parque. Junio había cubierto los árboles de hojas. Las madres de Westminster, con sus pechos veteados, alimentaban a sus hijos. Unas muchachas bastante respetables estaban recostadas en el césped. Un hombre de edad se detuvo en seco, levantó del suelo un periódico arrugado, lo abrió y volvió a arrojarlo. —¡Qué horrible! La noche anterior en la embajada, Sir Dickton había dicho, «Si necesito que alguien me tenga el caballo, no tengo más que levantar la mano». Pero la pregunta moral es mucho más seria que la económica había dicho algo que le pareció muy interesante viniendo de un hombre como Sir Dickton, Oh, «El país nunca sabrá lo que ha perdido», dijo para sí. Hablando del querido Jack Stewart. Caminó cuesta arriba con agilidad. El viento soplaba con fuerza. Llegaban mensajes de la flota del almirantazco. Piccadilly y Arlington Street y de tal parecían rozar el mismo aire del parque y agitar sus hojas con vehemencia, con intensidad, con esa vitalidad divina que a Clarissa tanto le gustaba. Montar. Bailar le agradaba todo eso. O caminar largo y tendido por el campo, conversando sobre libros, sobre qué hacer de la vida, pues los jóvenes éramos tan mojigatos, o oh, las cosas que decíamos, pero teníamos convicción. Lo peor es la adultez. Las personas como Jack nunca lo sabrán, pensó Clarisa, pues nunca jamás han pensado en la muerte. Nunca, así dicen. Supo que estaba muriendo y ahora nunca llorará. ¿Cómo seguía? A una cabeza gris, libre de la escoria del mundo, apuraron su copa una o dos rondas antes. Del contagio, del estúpido mundo, se mantenía erguida. ¿Cómo habría gritado Jacques citando a Chili en Piccadilly? —Necesitas una horquilla —habría dicho. Detestaba a las mujeres desaliñadas. —Por Dios, Clarisa, por Dios. Podía escucharlo en la fiesta de Denshide House, hablando de la pobre Silvia Hand con su collar color ámbar y ese vestido de seda viejo e insulso. Clarisa se irigió, pues estaba hablando en voz alta y ya había llegado a Piccadilly. Pasó la casa con las delgadas columnas verdes y los balcones, las ventanas de los clubs llenas de periódicos, la casa de la anciana Lady bardet -Culps, de donde solía colgar el loro de porcelana blanco, Devonshire House, sin los leopardos dorados y Clardiston de Dick, le había encargado que dejara una tarjeta para la señora Jepson antes de que se marchara. Los estadounidenses ricos pueden ser encantadores. Allí estaba St. James Palace como una construcción de ladrillos para niños y ahora había pasado Bond Street. Había llegado a la librería Atchard. El tráfico era incesante, incesante, incesante. Lord Ascot O'Lincoln, ¿qué era eso? ¡Qué encantadora muchacha! pensó mirando la tapa de un libro de memorias abierto en la vidriera. Ser Joshua, tal vez, o Romy, pícara inteligente, recatada, como su Elizabeth. La única verdadera clase de mujer. Y ese ridículo libro Sopis Pons que Jim solía citar en el jardín y los sonetos de Shakespeare. Se los sabía de memoria. Phil y ella habían discutido todo el día sobre la dama oscura y Dick había dicho esa misma noche en la cena que no lo conocía. De veras se había casado con él por eso. Nunca había leído a Shakespeare. —Tiene que haber algún libro barato para comprarle a Milly. Oh, sí, Canfor. ¿Podía haber algo más encantador que esas vacas con enagua? Si tan solo las personas tuvieran ahora ese sentido del humor, esa clase de respeto por sí mismas —pensó Clarissa—, pues se acordó de las grandes páginas, los finales de las oraciones, los personajes. Como uno habla de ellos como si fueran reales. «Para los mejores momentos hay que recurrir al pasado», pensó, «del contagio del estúpido mundo. Ya no temas al calor del sol y nunca llorará, nunca llorará», repitió, su mirada perdida en la vidriera, pues se le había grabado en la mente la prueba de la buena poesía. Los modernos nunca habían escrito algo que uno quisiera leer sobre la muerte, pensó, y dobló la esquina. Los autobuses se unían a los autos, los autos a las camionetas, las camionetas a los taxis. Aquí había un auto con las puertas abiertas y una jovencita adentro, sola. —Despierta hasta las cuatro de la mañana, los pies entumecidos, lo sé —pensó Clarisa. Pues la joven se veía demacrada, medio dormida, en un rincón del auto después del baile de la noche anterior. —Llegó otro auto y otro. No, no, no. Clarisa sonrió de buena gana. La señora gorda se había esmerado mucho, pero perlas, orquídeas, a esta hora de la mañana. No, no, no. El policía muy eficiente levantaría la mano llegado el momento. Pasó otro auto. ¡Qué mal se ve! ¿Por qué pintarse los ojos de negro suedas? Y un muchacho con una jovencita está ahora, cuando el país... El buen policía levantó la mano y Clarisa, reconociendo el movimiento, tomándose su tiempo, cruzó hacia Bond Street. Vio la calle torcida y angosta los carteles amarillos, los gruesos cables del telégrafo extendiéndose a lo alto. Cien años atrás, su tatarabuelo Seymour Perry, que tenía una relación con la hija de Conway, había caminado por Bond Street. Los Perrys habían caminado por Bond Street durante cien años, y tal vez se hayan topado con los Dalloways, la por parte de madre. Su padre compraba la ropa en Hills. Había un rollo de tela en la ventana y un jarrón sobre una mesa negra, demasiado caro como el salmón, en el bloque de hielo de la pescadería. Las joyas eran bellísimas, estrellas rosadas y anaranjadas, imitaciones de España, pensó. Cadenas de oro, hebillas en forma de estrella, pequeños prendedores que damas de altos tocados habían usado en su vestido de raso. Pero no hace bien mirar. Hay que recortar gastos. Debía pasar la tienda de arte donde cuelga aquel extraño cuadro francés, ese que parece que le arrojaron confeti azul y rosa en broma. Habiendo vivido entre pinturas y lo mismo sucede con los libros y la música. —pensó Clarisa, pasando al Leian Hall. Aún no pueden engañarla. Street estaba atestada. allí como una reina en un torneo altiva majestuosa estaba Lady Bexborough, Sentada muy erguida en el carruaje observaba detrás de las gafas. El guante blanco le quedaba flojo en la muñeca. Vestía de negro la ropa algo gastada, pensó Clarisa. Pero como se nota, la educación, el respeto por uno mismo. Nunca hablar de más ni dar lugar a chismorreo. una amiga extraordinaria. Nadie podía encontrarle un defecto después de todos esos años. Y ahora allí estaba, pensó pasando al lado de la condesa que aguardaba, tranquila, perfectamente maquillada, y Clarisa hubiera dado lo que sea por ser como ella. Ser la señora de Clairfield, hablar de política como un hombre, pero ella nunca va a ningún lado, pensó. Es prácticamente inútil imitarla. Y el carruaje se fue y Lady Bexbaru pasó como una reina en un torneo aunque no tenía nada por qué vivir, y el esposo estaba mal de salud y se comentaba que estaba harta de todo, pensó Clarisa, y los ojos se le llenaron de lágrimas al entrar en la tienda. —Buen día —saludó con su voz agradable—. Necesito guantes —dijo, con simpatía y apoyando la cartera sobre el mostrador. Comenzó a desabotonarse el abrigo. Guantes blancos por encima del codo. Miró a la empleada a los ojos. ¿No era ella joven que recordaba? Se veía envejecida —Estos realmente no me quedan —dijo Clarisa. La empleada los miró. —¿La señora usa pulseras? Clarisa mostró las manos. —Tal vez sean los anillos. La joven tomó los guantes grises y los llevó al final del mostrador. —Sí —pensó Clarisa—. Si es la joven que recuerdo para este veinte años mayor, había solo una clienta más sentada de costado junto al mostrador, el codo suspendido, la mano desnuda le colgaba vacía, como una figura en un abanico japonés, pensó Clarisa. Demasiado vacía quizás, pero algunos hombres la adorarían. La mujer sacudió la cabeza besumbrada. Estos también le iban grandes. Giró el espejo. Por encima de la muñeca le reprochó a la mujer de pelo gris que miró y asintió. Esperaron. Un reloj dio la hora. Bond Street bullía de actividad. Apagada. Distante. La mujer se alejó con los guantes. «Por encima de la muñeca», dijo la mujer en tono lastimero elevando la voz. Y ella... Tenía que ordenar sillas, comprar hielo, flores y tickets de guardarropa, pensó Carisa. Las personas que no quería que fueran irían. Las que sí, no. Se quedaría junto a la puerta. Vendían medias, medias de seda. A una mujer se la conoce por los guantes y los zapatos, decía el tío William. Y miró a la mujer a través de las medias de seda con destellos plateados el hombro inclinado, la mano colgando, la cabeza deslizándose, la mirada perdida en el suelo. ¡Qué intolerable que a su fiesta fueran mujeres mal vestidas! ¿A quién le habría agradado, Kitz, si hubiera usado medias rojas? ¡Oh! Finalmente la mujer apareció en el mostrador y se le cruzó por la cabeza. ¿Recuerda que antes de la guerra vendían guantes con botones de perlas? «Guantes franceses, señora». «Sí, eran franceses», dijo Clarisa. La otra mujer se puso de pie con pesar, como tomó su cartera y miró los guantes sobre el mostrador. «Eran demasiado grandes, demasiado grandes en la muñeca. Con botones de perlas», dijo la vendedora, que se veía tanto más aventada. «Dividió las hojas de papel de seda sobre el mostrador con botones de perlas», pensó Clarisa. —Simples. ¿Tan franceses? —Las manos de la señora son tan delgadas —dijo la vendedora corriendo el guante con firmeza, con suavidad sobre los anillos. Clarisa miró su brazo en el espejo. El guante llegaba casi hasta el codo. —¿Había otros apenas más largos? —De todos modos no quería fastidiarla. Tal vez estaba justo en los días del mes —pensó Clarisa— cuando estar de pie resulta una tortura oh no se moleste dijo pero la vendedora le trajo otros no termina extremadamente cansada después de tanto tiempo parada cuando se toma vacaciones en septiembre señora cuando hay menos trabajo cuando nos vamos al campo pensó clarisa o de caza Pasa quince días en Brighton, en una pensión algo viciada. La dueña del lugar escatima el azúcar. Qué fácil sería enviarla a lo de la señora Lumley en el campo, y estaba a punto de decírselo, pero recordó cuando Dile demostró en la luna de miel cuán insensato era dar, de manera impulsiva. Era mucho más importante, dijo, hacer negocios con China. Desde luego tenía razón, y pensó que no la caería que le ofreciera. Allí estaba en su lugar. Dick también. Vender guantes era su trabajo. Mantenía sus pesares bien separados y nunca llorará, nunca llorará. Las palabras grabadas en su cabeza. «Del contagio del estúpido mundo», pensó Clarisa con el brazo tieso, «pues hay momentos en que parece inútil». La vendedora le quitó el guante dejándole el brazo empolvado. —Simplemente uno ya no cree en Dios —pensó Clarisa. De repente, el ruido del tránsito era ensordecedor. Las medias de seda brillaban. Entró una clienta. —¡Guantes blancos! —dijo con un timbre en la voz que a Clarisa le resultó familiar. —Solía ser tan fácil —pensó Clarisa. Desde lo alto, atravesando el aire, caía el granizo de las grajas. Cuando Silvia murió Cientos de años atrás los setos del tejo se veían tan bellos con las telarañas como diamantes en la neblina antes de la misa de la mañana, pero si Dick muriera mañana. En cuanto a creer en Dios, no dejaría que los hijos se eligieran, pero en lo personal, como Lady Vax que abrió la puerta de venta benéfica, así dicen, con el telegrama en la mano, Roden, su preferido había muerto. Seguiría adelante, pero ¿por qué, si uno no cree? Por los otros, pensó con el guante en la mano. La vendedora sería mucho más infeliz si no creyera. —¡Treinta chelines! —dijo la vendedora. —No, disculpe, son treinta y cinco chelines, señora. Los franceses son más caros. —¿Por qué uno no cree por sí mismo? —pensó Clarisa. La otra clienta tomó un guante y al estirarlo la tela se desgarró. —¡Oh! —exclamó. —Una falla en la seda —dijo la mujer del pelo gris erguida—. A veces puede caerse una gota de ácido en la tintura. Pruebe esto, señora. Pero es una estafa que los cobren dos libras y diez chelines. Clarisa miró a la mujer. La mujer miró a Clarisa. Los guantes ya no se fabrican con la misma calidad desde la guerra, dijo la vendedora disculpándose con Clarisa. Pero ¿a dónde había visto esa mujer? Una mujer mayor, con un cuello de volados y un cordón negro sosteniendo las gafas doradas, elegante e inteligente como un dibujo de Sargent. ¿Cómo por la voz se puede distinguir a las personas que tienen el hábito de mandar? —Son un tanto ajustados —dijo. La vendedora se alejó otra vez. Clarisa aguardó. —Ya no temas al calor del sol, ya no temas —repitió. Tenía pecas marrones en el brazo. La vendedora se arrastraba detrás del mostrador. —Tu mundana tarea está concluida. Miles de jóvenes han muerto, pero la vida continúa al fin. —Apenas por encima del codo botones de perlas cinco y cuarto, mi querida y lenta vendedora, ¿crees que puedo quedarme aquí toda la mañana? —Ahora te tomarás veinticinco minutos para tenerme el vuelto. Se escuchó una fuerte explosión en la calle. La vendedora se encogió detrás del mostrador, pero Clarisa muy compuesta sonrió a la otra mujer. —¡Señorita Astruster! —exclamó. Fim.